Hoy por hoy, las tecnologías de la información se constituyen como la columna vertebral de los distintos sistemas que, como humanidad, hemos construido durante años. Este auge tecnológico requiere la implementación de estrategias que permiten un acercamiento a los ciudadanos, al conocimiento de sus propuestas, problemas y soluciones, planteándose gobiernos que han sido denominados como inteligentes. Se han estipulado tres factores clave y algunas estrategias para la gestión de TI en gobierno inteligente. Político. La definición de políticas claras de TI permite el cierre de la brecha digital y el aumento significativo en el acceso de las TI, disminuyendo los focos de ineficiencia que se traducen en duplicación de tareas y derroche de recursos. Tecnológico. La dinámica de desarrollo y avance de las tecnologías de información deben considerar las siguientes características del contexto de gobiernos inteligentes. Interoperabilidad datos compartidos, disponibilidad e innovación considerando los componentes tecnológicos de Big Data, Internet de las Cosas, datos abiertos, apps, aplicaciones móviles, entre otros. Social. La innovación en el gobierno está relacionada con ideas novedosas para prestar servicios, generalmente orientada a cambios organizacionales y en generación de nuevas políticas para proveer servicios pertinentes accesibles eficientes y oportunos a los ciudadanos, facilitando la construcción de soluciones conjuntas e innovadoras.